Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar las imágenes de Google Earth o de Google Maps en ArcGIS. Eso puede ser en ArcMap, en ArcGIS Online o en ArcGIS Pro. Por ejemplo, acá tenemos una dirección. Esa dirección la podemos personalizar de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, lo que está en rojo MT1 lo podemos reemplazar por el servidor que sería el MT, MT0, 1 o 2. Lo reemplazamos completamente. Lo que está en azul, el L sería el tipo de capas. En este caso está M, que corresponde a Standard Road Map. Pero nosotros podemos personalizarlo. Que sería igual. La M la cambiamos, por ejemplo, por Roads Only. Si solo queremos vías, con H. Si queremos el satélite, con S. Y HL, que sería igual al idioma. En este caso está en inglés. Si le quiero cambiar a español, le pongo ES. Eh, en inglés, es N. En francés, sería FR. En alemán, GE. Etcétera. Por ejemplo voy a copiar esta esta dirección aquí nomás en el bloc de notas tengo la dirección por ejemplo la quiero cambiar a satélite por ejemplo satélite nos vamos donde dice el LRS igual m la vamos a dejar en satélite Entonces le pongo satélite y el idioma le voy a dejar en español e -N en español copio la dirección y ahora nos vamos a un navegador en este caso necesitamos una cuenta de ArcGIS online si no la tienen la pueden crear. No es necesario tener una cuenta de pago. Vamos al json Online, Iniciar sesión. En este caso yo ya tengo mi cuenta. Ingreso. Ahora nos vamos en mapa. En mapa aquí nos podemos ubicar en el lugar de nuestro interés. Y nos vamos en el menú. Acá hay un botón que dice agregar. Y nos vamos a agregar capas desde la web. Hacemos clic ahí. Donde dice qué tipo de datos estás referenciando. Aquí vamos a seleccionar una capa de teselas. Y acá me pide la URL. En este caso le pongo la dirección que la modifiqué Esa era de satélite. Entonces le voy a poner por ejemplo satélite. Crédito le vamos a dar a Google. Y hacemos clic en agregar capa. Y pueden ver que ya tengo Google Satélite acá. Si deseas que continúe generando contenido, no olvides darle una manito arriba a este video. Suscríbete al canal. Es una buena forma de mostrarme tu apoyo. Ahora suponiendo que también quiero agregar una capa híbrida o una capa de terreno o una de vías. Recordemos el código. Para terreno P y para, vías, para solo vías H. Entonces nuevamente repito el proceso. Agregar capa desde la web pego la dirección, en este caso cambio la s por p, de título luego le pongo Terrain. crédito google, agregar capa, tenemos la capa de terreno, ahora si quiero la de vías, solamente vías, nuevamente agregar, agregar la capa desde la web, pego la dirección, recuerden que aquí en se modifico, en este caso le voy a dejar en h, Sería ROAT Créditos Google, agregar capa. Y así ustedes pueden personalizar la dirección de acuerdo a sus necesidades. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a guardar el proyecto. Vamos, clic en guardar mapa, guardar. En este caso le voy a poner de título Google Maps o IART en etiquetas debemos agregar al menos una etiqueta le voy a poner google enter y maps enter guardamos el mapa ahora nos vamos en este menú donde dice inicio nos vamos a contenido luego en contenido aquí ya tengo el archivo que lo guardé el web map ahora está como propietario, le voy a cambiar el nivel de uso compartido y le voy a poner a público, le ponemos todos público, guardar ahora sí. si nos vamos en la parte derecha en este menú donde están los tres puntitos aquí podemos abrirlo ya en ArcMap o en ArcGIS Pro en este caso le voy a poner abrir en ArcMap le damos a aceptar. Espero que se abra ArcMap y también le voy a decir abrirlo con Argis Pro. Abrir con Argis Pro, aceptar. Ahora vemos que ya se abrió en ArcMap, aquí tenemos Google, Google Maps o Google Earth, en ROAD, Terrain y Satélite. Puedo desactivar Road, Terrain, y tenemos satélite desactivo el mapa base de Early si hago un zoom por ejemplo aquí pueden ver que tengo la imagen aérea de, de Google Maps hago otro zoom tienen buena calidad también la de terreno y la de vías aunque cabe señalar que directamente si agregamos el base map de Early al base map el Imagery se cargaba el desactivo el satélite de Google. Tenemos el de R. Las imágenes de R en realidad están muy buenas, así que podemos hacerlo directamente sin necesidad de hacer todo esto. Ahora pasamos al GIS y la misma historia: tenemos el ROAD, el Terrain y el satélite. Igualmente hacemos un zoom. Y ven que tenemos aquí la imagen de, de Google Maps, la imagen aérea, podemos navegar. Pero como les mencioné anteriormente, el Base Map de eso también es sumamente bueno. Podemos agregarlo desde Base Map, Imagery, desactivo y aquí tenemos la imagen directamente de R, sin necesidad de estar haciendo todo este proceso. Tenemos el DR el de Google. Muy bien, esto ha sido todo, espero que sea de tu utilidad, de tu agrado. Si te gustó, no olvides darle una manito arriba, suscribirte al canal, que es la mejor forma de apoyar para que siga creando este contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo.